Thank you. Hola, ¿qué tal fotonauta? Bienvenidos a un video más de su canal Fotoaprendizaje. En el día de hoy estaremos viendo cómo programar a Photoshop para que nos haga múltiples archivos a partir de un documento base. Dale el intro. Muy bien nuestra meta es algo fácil y sencillo nosotros vamos a crear un documento base para ese documento tomarlo como referencia y crear otros archivos los cuales van a tener diferentes elementos entonces vamos a usar eso en photoshop y esto nos va a permitir que automatizar el proceso y en vez de durar 30 minutos creando no sé 50 100 archivos pues que uno a partir de uno, pues uno haga verdad, un lote de archivos en menos de 5 minutos, entonces el proceso es el siguiente, bien facilito. Muy bien, ¿cuál es la misión aquí? Es bien fácil y sencillo. Simple y llanamente, nosotros vamos a crear múltiples archivos a partir de este documento base. Este diseño es para unos t-shirts para el cumpleaños de Sofía, entonces en los t-shirts van a ir diferentes nombres el nombre del papá, de la mamá, de la tía, de la madrina, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de crear muchos archivos, solo con esa variable se crea uno solo y se automatiza el proceso. ¿Cómo? Bien fácil. Lo primero es crear una base de datos usando Microsoft Excel. Y aquí creo una variable que se va a llamar nombre que obviamente va a tener los nombres de los familiares de Sofía entonces se procede luego a escribir los nombres en este caso yo voy a escribir tía y la duplico varias veces específicamente esa variable ¿Por qué? porque hay tres tías Déjame ver 1 2 3 6 7 hay sí. 11 tías dios mío cuántas tías son Sofía tiene 11 tíos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Listo Entonces lo mismo hago ahora con los tíos Los tíos son 3 tíos El Tío Y son dos. La abuela La abuela La abuela La abuela No mm, mm, mm, mm, mm, mm, vez no, no, eh, no. que yo tengo ya las variables definidas, procedo a guardar esto como un documento de texto importante. Le doy archivo entonces y selecciono guardar como. Elijo un destino, en este caso lo voy a guardar en el desktop. Creo una carpeta. Le pongo cumple. <coughs> cumple de Sofía. Y entonces, cumple de Sofía. Y aquí voy a guardar este archivo, pero importante, seleccionamos el tipo de archivo texto delimitado por tabulaciones. Selecciono esto y le doy a guardar. Le doy que sí y ya cierro esto. Muy bien. Luego entonces pasamos a Photoshop y vamos ahora a tomarle esa base de datos para crear los múltiples archivos del cual le había hablado. Es bien fácil como dirigirnos a imagen, a imagen, variables, definir y aquí entonces en la variable, en la capa perdón que se llama variable. ¿Cuál es esa capa? Bueno, es esta capa que tiene el nombre usted le puede poner un nombre que usted pueda identificar la variable nombre nombre de familia lo que ustedes quieran en fin un nombre que ustedes puedan identificar la capa y si gusta también ponerle un color clic derecho y le ponemos un colorcito un label entonces ya esto explicado vamos a imagen variables definir y de todas estas capas cuál estaremos tratando de todas estas que es lo mismo que aquí, la variable que tiene los nombres. ¿Cómo se llama? Variable. Le puse así para no confundirme. Entonces aquí le pongo el nombre de la variable en mi documento de texto. Si se me olvidó, yo puedo entonces abrirlo. ¿Dónde está? En el texto, una carpeta que se llama Cumple de Sofía. Doble clic. Y se llama nombre. Tiene que ser exactamente así. Importante. Si usted lo puso con la primera letra mayúscula, debe de ponerlo así mismo. Si no quiere confundirse, lo que hace es clic derecho, copiar y lo pega exactamente aquí. Y así todos somos felices. Le doy a siguiente. Luego, ahora en la casilla 2, selecciono el archivo y donde puedo hacer este proceso en importar busco ese archivo dónde que está está en el texto recuerden a dónde en la carpeta que se llama cumple de Sofía Ahí lo ven y este es el documento de texto que lo creamos previamente en Microsoft Excel y lo convertimos en ese formato le damos a cargar le damos OK y ya eso es todo si yo le doy ahora a imagen aplicar vemos que ya tenemos miren diferentes archivos miren estos son vistas previas la tía la tía la tía recuerden que son como 50 días pero creo que si le damos aquí ya cambió el tío la abuela bien y listo aquí aprovecho y puedo hacer algunos cambios porque veo ¿verdad? que algunos nombres están chocando y eso no es recomendable los textos deben de ser legible entonces lo pongo un poquito más abajo te lo pongo un poquito más para acá un poquito más pequeño para que exista legibilidad y ya pero todavía no están convertidos los archivos bien este es el proceso final y es bien fácil como lo otro que hemos visto tan fácil como dirigirnos al archivo, exportar exportar conjuntos de datos como archivo Seleccionar un destino. En este caso voy a elegir la carpeta de cumple de Sofía. Nótese que esa carpeta no tiene nada. Vamos a verla actualmente. Esa carpeta solo tiene el documento de texto. Automáticamente cuando yo exporte, aquí van a aparecer los múltiples archivos del cual estaba hablando. Entonces vamos a hacerlo. Le doy aquí, select folder. Le doy ok. Y ya comienza el proceso. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, incluso un, un acercamiento. Se están creando los archivos automáticamente usando esa técnica. Ya eso es todo. 17 archivos creados. ¿Qué le parece? Poco. Y si usted va a hacer unos carnes, por ejemplo, de 100 gente o unos diplomas de 200 gente o lo que usted quiera, este proceso sirve para cualquier proyecto. Así que espero que le haya gustado y sobre todo que lo puedan poner en práctica. Yo le bendiga y chao chao. Ya, no se me queda nada. A ah, decirle que se suscriban, que miren este video que está aquí y nos vemos en el otro video tutorial. Ahora sí nos podemos ir en paz. Bye bye.